Hola, bienvenidos. Vamos a ver en este vídeo un resumen de cómo podemos representar volúmenes en dibujo técnico. Vamos a ver los diferentes sistemas que tenemos a nuestra disposición. De lo que se trata es de representar en, en dos dimensiones un dibujo que parezca que tiene tres, que parezca que tiene volumen. Aquí tenemos un mismo objeto, en este caso sería un pequeño edificio con tres bloques, representado entre sistemas distintos. En el primer caso, arriba de todo, lo tenemos representado en un sistema diédrico. El sistema diédrico lo que emplea son varias vistas planas para representar un objeto. Entonces tenemos aquí una vista que se llama alzado, otra vista que se llama planta, que es la vista de los objetos de arriba, y una vista lateral que se llama perfil. Podemos tener normalmente hasta seis vistas en este sistema, mm, viendo el objeto desde distintos desde distintas puntos de vista. Eh, esta, este sistema, el problema que tiene es que no nos da un vistazo inmediato de cómo es el objeto, sino que tenemos que fijarnos bien para hacernos una idea. Por eso tenemos que recurrir a estos otros sistemas que tenemos aquí abajo, que son las llamadas perspectivas. Las perspectivas, de un solo vistazo, sí que nos podemos ya imaginar el volumen de este objeto, de este edificio. Tenemos un tipo de perspectiva que se llama perspectiva cónica o perspectiva lineal, que es este que está abajo a la izquierda, que es un tipo de dibujo en 3D bastante realista, en el sentido que se asemeja mucho a, a cómo ve el, el ojo humano. Y tenemos otro tipo de perspectiva, que es el de la derecha, la llamada perspectiva axonométrica que aquí no distingue las profundidades de los objetos si nos fijamos en la perspectiva cónica los objetos que están más alejados son se dibujan más pequeños y eso crea sensación de alejamiento y de profundidad en cambio en la perspectiva axonométrica no sucede eso todos los objetos de la misma altura se representan con las mismas medidas cada uno de los sistemas tiene sus ventajas y sus inconvenientes Vamos a centrarnos en los sistemas axonométricos, en la perspectiva axonométrica, y vamos a ver que existen varios tipos de perspectiva axonométrica. Lo vamos a ver aquí, vamos a, vamos a ver los tipos de sistemas axonométricos, eh, luego veremos los, los ejes de los sistemas axonométricos y por qué se llaman así. Tenemos por un lado la llamada perspectiva isométrica, que es la que tenemos arriba, que pertenece a las llamadas axonometrías ortogonales, y las dos de abajo, que se llaman perspectiva caballera y perspectiva militar, que pertenecen a otro tipo de axonometrías. También cada una tiene sus, sus usos concretos, sus particularidades, pero en todas ellas, en todos los sistemas axonométricos, detrás del dibujo eh, podemos mm, ver unos ejes, tres ejes, a lo largo de los cuales se representan las, las distintas medidas de los objetos. Todas las medidas que sean paralelas a esos ejes las podemos dibujar eh, o bien en verdadera magnitud o bien con unas pequeñas reducciones que iremos viendo en cada uno de los sistemas. De manera que en una dirección voy a representar las longitudes, en la otra las anchuras y en la otra de, en la dirección del eje vertical las alturas. Y poco a poco podré ir construyendo estos dibujos. Vamos a fijarnos sobre todo aquí en los en los sistemas de tres ejes de cada uno de estos tipos de perspectiva como los tres ejes de la perspectiva isométrica forman tres ángulos iguales que serán, al ser iguales, son de 120 cada uno porque en total suman 360 mientras que los otros ejes, los de la perspectiva militar y los de la caballera tienen un ángulo igual que es un ángulo recto y luego los otros dos ángulos diferentes pueden ser iguales entre sí o no y en la perspectiva militar tenemos lo mismo, un ángulo recto y los otros dos ángulos entre ejes, que son pueden ser iguales también entre ellos o no. Eso ya nos da las primeras diferencias entre sistemas. Y más adelante iremos viendo un poco más de la perspectiva isométrica más en profundidad.